Hola, vamos a hacer una revisión del avance del COVID-19 en el Perú, hoy 15 de agosto del año 2022. Ya la pandemia se encamina hacia el final de la cuarta ola en el Perú. Según los datos de Reunis del MinSA, viendo el número de casos positivos a COVID, observamos que el número de casos va disminuyendo día a día desde finales de julio. Aunque las regiones con mayor número de casos todavía son en Lima, en la región de Arequipa, La Libertad y Junín. Otras regiones tienen el menor número de casos son en Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Pasco, San Martín, Ucayali, Tumbes, Huánico y Apurímac. Esas son las regiones con el menor número de casos. Viendo los, las hospitalizaciones, también nos damos cuenta que el número de hospitalizaciones está disminuyendo muy rápidamente en los últimos días. El número de hospitalizados está, es, ha sido de dos hospitalizados el día 13 de agosto, en la semana del 7 de agosto so, so, Sido solamente 184 personas hospitalizadas. Esto sucede porque la, la cepa o la variante que está, está en el Perú es la variante Omicron, Omicron BA121. Esta variante, como ustedes saben, es mucho más, más, más benigna y este. Las personas se infectan pero no llegan a la hospitalización. Los que llegan a la hospitalización y fallecen, la mayoría son este, aquellas personas que no se hayan vacunado. Y vamos a ver más adelante eh, el, la, las edades. Veamos los fallecidos. También el número de fallecidos está disminuyendo este, ya por dos o tres días. Y el número de fallecidos en la semana del 7 de agosto, por ejemplo, de mayor de 60 años, ha sido 220 personas. 220 personas mayores de 60 años han fallecido en el país, mientras que este, solamente han fallecido 16 personas menos de 30 años. La diferencia es sustancial, eso, eso hace notar que los las personas de tercera edad que no han sido vacunadas están este, en grave riesgo de enfermarse y fallecer con esta variante. Esperemos que el número de casos hospitalizados y fallecidos continúe bajando en los próximos días y termine esta cuarta ola en una semana o 15 días máximo. Bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.